¿Quién va a vivir en un país tan inseguro como el, como el que estamos viviendo? De acuerdo con la información que fue ofrecida por el propietario del dealer ubicado en la carretera Nagua, kilómetros dos y medio de San Francisco de Macorís, los desaprensivos amordazaron la seguridad para cometer el hecho que ocurrió alrededor de la una de la madrugada de este día. Cuatro vehículos. Se llevaron i 20 I -K -5 y I-K-5 y N-20.